Así lo manifestaron residentes en el sector William Mieses, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Aseguran en el marco de las declaraciones que la cañada representa foco de contaminación y enfermedades. Bueno, la situación de la cañada es que ahí le hagan mucha basura, eh, los mosquitos, el mal olor, los muchachos se, se enferman, igual que la gente grande, eh, se enferman todos los que viven a la, a la orilla de la cañada y... En varias ocasiones hemos, pedi hemos pedido esa cañada que vengan en auxilio de ella para que la arreglen. Y las autoridades, ca caso omiso, no, la, las autoridades no ponen asunto a un problema tan grave como, como es el de esta cañada. Son dos cañadas que tenemos aquí, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Y obviamente esta comunidad eh, necesita que el gobierno venga en su ayuda o el gobernador o el sídico, cualquiera que sea, cualquier autoridad de, que obviamente venga a resolvernos este problema. ¿Las personas de aquí son solo que no nosotros? Bueno, algunos desaprensivos, eh, más los que viven en la orilla, eh, lanzan basura pero, porque los que viven arriba, pues obviamente el camión pasa y la recoge, pero tú sabes cómo es, todo el mundo no tiene la misma costumbre. Y eso es una cuestión de, de educación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.